Estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana. Vamos a escuchar en este momento el tema de Yerjan Lantigua. Adelante, buenos días, Yerjan. Gracias, amado, Francis y todo el equipo de producción, y gracias a usted que nos está viendo. Miren, desde hoy en adelante, yo quiero recordarle a toda la gente que trate de tener su agenda a mano siempre, porque aquellas metas que usted se traza y no le pone fecha, normalmente eh, se, se, eh, no están dentro de su enfoque y por tanto no hay una posibilidad alta de cumplirse. Yo siempre he dicho aquí que en una psiquiatra, la doctora Milagro Sierra, nos enseñó ¿verdad? un taller maravilloso que ella hace, que a las metas hay que ponerle fecha. Y por tanto, usted tiene que tener su agenda a mano. Y en esa agenda usted dice, miren, en julio del 2000, de este año, 2021, ponle atención a esto, eh, eh, Junior, eh, aquí yo tengo eh, el 21 de julio, ya no, de mayo ya del ya. 2021, yo voy a comprar una silla. Usted viene, fui, y en buen dominicano, ¿verdad? que es una... Y viene aquí y lo anota. Su mente se enfoca en eso. Y su entorno se pone para eso. Es como si fuera un algoritmo. Por eso ustedes ven que cuando usted en Internet busca eh, artículos, luego todo lo que tú, eh, eh, cada vez que tú entras a la computadora, hay eh, información sobre lo que tú estás buscando. Eso se llama enfocarte. Por ejemplo, <risa> eh, últimamente yo he estado dándole seguimiento a Constanza. Oigan esto señores y tomen nota por Dios, anoten. Constanza es una carajo, señora, Constanza una señora o eh, no, la ciudad. No Constanza, la, la ciudad, ah, ciudad okay. de la República Dominicana que es una okay. ciudad eh, eh, ¿verdad? fría de y yo clima, le he estado seguimiento, de un clima le, espectacular. le estoy dando seguimiento al clima porque quiero ir un día de esto ahora en febrero que es cuando el clima baja más. Y adivina qué, cada vez que yo entro y queda la temperatura de, de, de Constanza, eh, verdad eso le hace entender. A, la, a mi computadora, al sistema, que yo estoy buscando algo en Constanza. Adivina que Cada vez que yo prendo la computadora me aparece un grupo de eh, eh, eh, muchos anuncios de, de abrigo, cuestiones. Porque saben que yo estoy buscando, Constanza. Cuando tú entras a ver los precios de los carros, cuando tú prendes tu computadora, todo el entorno te sale el anuncio de carros. Porque saben que tú estás buscando carros. Entonces, ¿qué hace ese algoritmo? que te enfoca en lo que tú quieres y te pone tú, el entorno alrededor de lo que tú quieres. Eso se llama enfoque. Y por eso, mi sugerencia de que siempre tengan su agenda a mano. Miren, por otro lado, ayer se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Ecuador. ¿Al dominicano qué le importan la, las elecciones de Ecuador? A La mayoría de dominicanos no, no le importa lo que pase en ninguna parte del mundo, más que Estados Unidos y España y Europa, porque son los países donde tenemos contacto, de, a los que le sacamos más beneficio. Pero en Ecuador eh, hay un candidato que tiene la delantera, incluso los datos que arrojó la, las elecciones de ayer, es que Andrés Arauz, que es el, el delfín, si se quiere, el abanderado de Rafael Correa, expresidente de, de Ecuador y condenado a ocho años de prisión. ¿Por qué yo lo, lo, lo, lo traigo a colación esto hoy? Señores, porque miren, la atención a él, anoten la fecha la atención a lo que puede suceder en Ecuador. Si Andrés Arauz gana las elecciones, es posible que la condena de ocho años que tiene Rafael Correa en Ecuador, enfócame a Francis, Están en la mano de los bolsillos muchachos enfócame a Francis, ¿cómo es? Se ha absuelto. Exacto. Se ha absuelto, <risa> la eliminen esa, esa condena. ¿Qué significa eso? Lo que yo he venido diciendo aquí hace tiempo, señores, que la justicia se presta lamentablemente en América Latina al servicio del poder político. Y eso es terrible. Pasó en Bolivia con Evo Morales. Evo Morales fue a elecciones, ganó las elecciones, lo acusaron de fraude, tuvo que salir cogiendo para Argentina, incluso eh, eh, la justicia detrás de él, eh, una posible condena, ganó el candidato de él. Allá está Evo Morales tranquilito en Bolivia. ¿Mm? Tranquilito en Bolivia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con Rafael Correa? Que lo condenaron a ocho años de prisión. Él está exiliado. Si gana su candidato, ¿verdad? Andrés Arauz, ¿qué va a pasar con la justicia? ¿Qué va a pasar con esa condena? Eso es lo que yo quiero que nosotros como, como dominicanos le pongamos atención. ¿Qué va a pasar? Yo lo estoy esperando eso. Y yo quiero que él gane. De hecho... Tiene un 32%, frente a Guillermo Lazo, que tiene un 19%, y Yacú Pérez, el indígena, que tiene un 19%. Es decir, que a menos que ellos se junten, difícilmente le van a ganar a Andrés Arauz. Pero, ¿qué va a pasar con Rafael Correa si gana su candidato? Eso es lo que yo quiero que nosotros como dominicanos le pongamos atención, para que tratemos como sociedad de que eso no pasa en la República Dominicana. Que cuando gana un partido... Utilicen a la justicia como un mecanismo de persecución para eliminar gente y para eliminar partido. Eso es peligroso. Pues deja de preocuparte por eso. Deja ¿Porque? de preocuparte por eso, porque eso va a pasar aquí. Ande el diablo. <risa> Mira, eso pasó aquí. Pa está pasando y pasará aquí, allá y acuyá. Porque no es un problema de la justicia. ¿Y de quién? Es un problema de los seres humanos. Ande el diablo. Pero entonces, es un, es, mira, es un problema de nosotros. Pero entonces, ¿para qué hablamos entonces aquí de justicia independiente? Es que la justicia sí, no existe, papá. Si la justicia independiente, eh, eh, si vamos a decir que tenemos una justicia independiente, no puede estar nunca al servicio del poder político. Si es verdad que es independiente. Pero dejemos que eso llegue, porque habrá de llegar. Si gana Andrés Arauz claro en Ecuador, sí. yo estoy ansioso y me voy a sentar en primera fila a ver lo que va a pasar así a ver qué va a pasar con esa condena de ocho años que tiene Rafael Correa por supuestos actos de corrupción. Bueno, supuestos no, ya son eh, hechos, ¿verdad? Porque la, ah, la, la, la sentencia es definitiva, pero ya veremos qué sucede si eso después lo cambia porque fue una posible persecución política. Esperemos. Tranquila. ¿Qué pasó con, con el asesor de Trump que estuvo preso y al final del mandato de Trump? ¿Qué pasó? No, que Indultaron. La indul lo, dentro de los indultados está él. Nah, entonces. Eh, por, por, por, pero, por pero, Biden. pero, pero. Por eh, Biden. No, por, por, por Trump. Trump. Trump. Pero no lo hizo la justicia, lo hizo el presidente. Eh, es un mecanismo que tienen los presidentes. Y eso es lo que. Y mira, lo interesante de esto que tú debes analizar, y lo continúes por ahí, te estoy invitando a que lo continúes por ahí, es el voto, eh, la, la favorecida. Es decir, lo que le favorece en un momento determinado o que cada fin de año se acostumbre que el presidente o el mandatario indulte, le lleven casos que dicen tener mérito para que un presidente lo incluya dentro de los indultos y finalmente eh, salgan de la cárcel. Es lo interesante. Sí. Y que no es un asunto nuestro solo, sino mira cómo Estados Unidos, mira los otros países que quizás es donde tiene la facultad un presidente de indultar a sus acólitos y a sus relacionados. Sí, pero mira, por ejemplo, para que ustedes... Eh, bueno, pasó en... aquí con Salvador José Blanco. Para también. que alguien me responda esa pregunta de los amigos televidentes, y le voy a dar un mes para eso. Con Hipólito en el 2002, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las condiciones, sí. ¿cuáles fueron las condiciones que llevaron a Miriam Germán a hoy a ser procuradora general de la República Dominicana? ¿Cuáles fueron las condiciones que llevaron a Miriam Germán? ¿Quién la propuso? El ¿Y cuál fue la razón de su propuesta? El si usted se va al contexto, lo va a encontrar. Eso está clarito. Clarito. Pero dejémosle eso al tiempo. Porque a mí me encanta jugar con el tiempo. Porque el tiempo, eh, dice Don Quijote, es el mejor descubridor de las cosas. Hoy, no voy a hablar de los muchos. muchos del Covid No, lo voy a hacer mañana. Y le voy a traer una cronología de este último mes, de los últimos 15 días de enero y los primeros días de febrero para que usted se impacte. Y usted vea lo que estaba haciendo el gobierno con los muertos. Hoy subió a 181 la cantidad de muertos en la provincia de Duarte. ¿Cuánto? Toda, a 181 el, el acumulado. Todavía le faltan muchos muertos. Le faltan muchos porque estamos muy por encima de, lo, de, lo, de los 80. ¿Me trajiste la imagen del joven? Si está por ahí, miren, ayer en, en el sector La Javiela de San Francisco de Macorís, se llevó a cabo una quermes, una, una feria de comida, ¿verdad? Yo no pude participar porque salí muy tarde de una clase que tenía, pero me impactó mucho el hecho de que una comunidad tenga que estar recaudando dinero, recursos para que una persona pueda asistirse eh, en materia de salud. Este joven que fue herido de un balazo en el sector San Martín de San Francisco de Macorís, no lo tenemos. Bueno, pues entonces no lo tenemos, líder. Eh, si pueden mandarme una foto, eh, se lo voy a agradecer para presentarlo. El joven eh, Joel Martínez, que fue herido de bala en San Francisco de Macorís y que lamentablemente está postrado en cama, y están pidiendo 700 mil pesos. Eh, ellos han incurrido en unos gastos ahí importantes. Me dicen de una de un medicamento que tiene que ponerse dos diarios. Y que eso durante tres meses, más o menos unos 180 mil pesos. Pero también, la joven de 15 años del sector eh, Vista del Valle. Eso sí, la, la mandé a Israel, te mandé la fotografía. miren esa joven. De apenas 15 años, ella tiene escoliosis idiopática. Eso es una, un problema en la columna vertebral y ella estaba solicitando eh, ayuda, verdad, para poder intervenirse quirúrgicamente. Qué pena que Julio se me fue temprano porque yo quería comprometerlo a él a que le diera respuesta a esos francomacorizanos, que le diera respuesta a esos francomacorizanos, porque Señores, en la Constitución de la República Dominicana si es verdad que creemos en la Constitución No, pues ahora me lo está poniendo pues mentira ¿Qué? Lo que dice la Constitución ¡Claro! Si es verdad que tenemos una Constitución, señores en la Constitución está establecido el derecho a la salud como un derecho fundamental y el Estado es el garante de eso Colégame la imagen de la, de la, de la joven por favor. Una joven Apenas 15 años con familiares de escasos recursos y que tenga que estar pidiendo, solicitando ayuda para, para, para, para una intervención quirúrgica que creo que de menos de 100 mil pesos. ¿Pero ¿Qué país es este? ¿Y dónde están los dirigentes políticos? Esa es la función de los dirigentes políticos. Atención, Siquio. Eh, miren el joven ahí. Esto se llevó a cabo ayer, eh, una, la Kermes. Sí, pero están solicitando, caramba. Eh, ya eso se, debieran ser para, para el proceso de recuperación claro. en su casa y que el estado cubra esa operación. Mire, el estado tiene que cubrir todo ahí, porque ese muchacho no pidió estar en esa situación. Él no pidió estar en esa situación. Él iba cruzando por un lugar, eh, ¿verdad? Se le pegó un tiro que no se lo, que no iba dirigido ni siquiera a él, que él ni siquiera estaba entendiendo qué estaba pasando ahí. Y pagó la consecuencia. De un, de un hecho, ¿verdad?, donde él ni siquiera estaba cerca. Y que el Estado no le responda, que el gobierno no le responda, el, el pasado y este. Nosotros tenemos que comenzar a exigirle, señores, a los gobernantes que cumplan con lo que dice la Yo creo que yo tengo la Constitución. Déjenme ver, la tengo aquí la Constitución. Sí, creo que anda por aquí. Creo que anda por aquí, ¿verdad? Eh, y esta, esta Constitución es la que dice que el derecho a la salud es un derecho fundamental y es el Estado el garante de eso. ¿Cómo va a ser que una gente tenga que salir a pedir, a, a, a hacer actividades, verdad? Que tenga que, que, que posponer una, una intervención quirúrgica porque no tiene los recursos. Sí. Pero por Dios, ¿cuántos casos así hay en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte? ¿Cuántos casos hay, hay en el país mientras repartimos millones de pesos a un grupo de artistas? ¿Lo ven ahora, el contexto? Mira, muchachos, Mientras le repartimos 100 millones de pesos a un grupo de, de canchanchanas del no, gobierno que en ese momento no lo necesitaban porque no, no, no necesitan una operación. Ay, María. No lo necesitan. Pero estos muchachos, esa joven de 15 años, eh, Rosemary Cruz Francisco, que necesita una operación, que necesita recursos para recuperarse, que necesita seguimiento del Estado. Y el joven Joel Martínez... Eso no, para eso no hay cuarto, pero si sí hay cuarto para los canchanchanes, para los artistas Vamos a pedirle al doctor Rodríguez ¿Eh? y al mismo no, eh, no, no, que se lo vamos a pedir, que se lo vamos a exigir eh. Al doctor Rodríguez del regional exigir. y el director provincial a Luis Rosario Socía, Que atiendan estos casos, que manden a alguien a investigar a ambas casas Y dentro de la posibilidad, y si tenemos que unirnos todos para ayudar, vamos a ayudar un que no es ayudar, que qué vaina, que, que quitemos esa palabra Escúzame. de nuestro vocabulario, de ayudar, que no, que es cuando exigir es, un derecho que está, está, está aquí en Cuando la está constituido, es verdad, no es una ayuda. Que no es, una, que no es ayudar y la gente tenemos que resetearle. Que, que, que, resetearse. Es decir, que, tú estás que no es ayudando, carajo. Con lo que dice no puede decir, carajo baltasar no puede decir, verdad, porque... No cierran el canal Garzán, por eso se puede amado. Que cuando se exige. Cuando se exige. Cuando se exige. Cuando se exige por derecho. No es un favor que claro. se está exigiendo. ¿Qué ayuda ni qué ayuda? Es exigirle al Estado que cumpla con su función de proteger a la gente. Y proteger los derechos fundamentales. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días, ya, ya. Buenos días, Frank. Buen día. Pastor, ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno, muy eh. ya, ya. Ajá. Dime Leo Fulvio, que hablaba tanta caballada y de gobierno pasado, que ahora quiere funcionarios de esta categoría oh, que se dedique a hacer esos trabajos sociales en favor de la comunidad y en el ayuntamiento existe un acápite para esas ayudas. Lo que pasa, estos terremistas son más solo que los PLDistas, lo hey. que son en pantalla nada más, propaganda, engañando a la población van a trabajar porque si no le vamos a cantar a años bueno pero, pero, pero déme decirle algo, igualito lo hacía el gobierno pasado también que había que estar eh, solicitando ayuda, incluso Poniendo, en una ocasión poniéndolo contra yo el padre fui de un la funcionario pared. de aquí un funcionario de alto nivel de aquí de la provincia Duarte, de San Francisco do. de Macorís, que fue a llevarle un problema mira, este es este saliste con eso. la solución, saliste con... salí con dos porque me ah. dio el lo de él o sea, yo fui a de ese funcionario le dije, mira, este, este ciudadano necesita esto, porque no, yo no necesito nada, hey, necesita esto, mira, ayudémoslo. a salir con dos problemas porque él me dio uno de los de él. No jodan, eh, eh, no es una cuestión de partido, es una cuestión de sistema y tenemos que comenzar a exigirle a los gobiernos que cumplan con eso. Bien, gracias. Bien, tú sabes lo que significa carajo, ¿verdad? Sí. El carajo es el visor que Aquí tienen las naves allá arriba, donde había un tipo, los barcos. los barcos de vela, había un tipo no, que estaba allá mirando el horizonte y fuera donde estaba Rodrigo de Triana cuando gritó tierra, tierra. entonces cuando te quieren castigar porque el subido en ese palo allá arriba con un barco moviéndose, es un castigo. O sea, pa váyase pa'l carajo. Váyase mira pa el carajo. Yo, francamente, porque dejémoslo de hipocresía. Pues, yo no sabía lo que era el carajo. Yo, sí, yo es. utilizaba que el carajo como la expresión es como canático, de, de, como de esa canático. expresión de ¿verdad? ¿Cómo que tú le has puesto? Hipocresía del conocimiento. La, la hipocresía del saber. Que Oye. el dominicano quiere... Sí, yo sé eso. Mentira, no usted no sabía nada. Sabe. Cuando, sabe. Cuando se lo preguntan a profundidad, no sabe. <ríe> pues la verdad... Si tú me preguntas a mí que si yo sabía lo que era el carajo, y te y digo mira, que sí, si tú me preguntas qué. Siempre, siempre, siempre pasa, he sabido es que ridículo. cuando uno monta un bote, un barco, que hay movimiento, y tú estás bien, a mí no me da eso mareo maduca, posiblemente gente. porque estoy atento, pero he pensado. El que esté en el carajo, 15 o 20 pies allá arriba, debe estar. Sí. Es eh, que no es fácil estar ahí. No ser. Por eso era el que le daban el castigo. Vaya para el carajo. Ah, Entonces, lo Excelente. El <risa> Estamos el... buscando, ¿eh? Porque tú sabes, tú sabes que, sabes que antes que el no existía. No es hipócrita. No, no, si, no, existía el, no existían los radales ni nada. Simplemente no, era exacto, la visión sí. más alta para divisar en el horizonte. Ah, exacto. Pero que pudiera llegar más lejos en el correcto, horizonte. Correcto. Mira mira. Señores, mira lo que dice Sandy Burgos. ¿Quién? Sandy Burgos, en el WhatsApp. Y quiero leer ese mensaje de manera específica antes de leerlo otros. Adelante, Miren lo que dice eso, este caballero. Buenos días, Yerjan. Pero cuando estaba el PLD, tú no hablabas así. Eh, que si hubo muchas cosas malas, aquí siempre se hacen esas colectas y esas quermes. Para los enfermos. Y todavía ahora estamos viviendo los males del PLD. Ustedes los PLDistas no tienen calidad moral para hablar de ningún partido. Mira, Sandy, yo te invito a ti a que tú le subas de nivel al debate. ¿Cómo fue que? Porque te fuiste por donde no era. Tiene que subirle un poquitico de nivel al debate. Tiene que hacer un poquito de esfuerzo. Yo acabo de decir aquí que no es un problema de partido, que es un problema del sistema. Y cuando tú vas a argumentar cuando tú vas a debatir, ¿verdad? Trata de, de, de que tus argumentos sean sólidos. Que no importa, ¿verdad? Eh, de dónde venga la denuncia, sino el qué de la denuncia, el fondo de la denuncia. Por Dios, tratemos de subirlo un poquitico al nivel, eh, un poquitico a nivel del debate, por favor.